Osuna, Juan Carlos Osuna Rosado, San Juan, 13 de marzo de 1992, conocido como Osuna, es un cantante, compositor y actor puertorriqueño. En 2014 firmó un contrato con la discográfica Golden Family Records y comenzó a publicar sus interpretaciones en redes sociales. Al año siguiente, obtuvo reconocimiento en Latinoamérica con sencillos como Si tu marido no te quiere y realizó varios conciertos en América del Sur. Saltó a la fama en 2016 al colaborar en el sencillo La Ocasión de DJ Luyan y Mambo Kings, junto con Anuel A.A. y de La Greta, posicionando en el puesto 22 de la lista Hot Latin Song. Sus sencillos. Si tu marido no te quiere y en la intimidad también obtuvieron entre los 30 puestos más populares de ella. Por sus logros de las listas de Billboard, recibió una nominación en la categoría debut del año en los premios Billboard de la Música Latina del 2017. La discografía Dímelo 6 lanzó el 25 de agosto de 2017 Odisea álbum debut con el que alcanzó la primera posición de la lista To Latin Albums, bajo la distribución de Sony Music Latin. Para septiembre del mismo año, Ozuna había logrado 19 posiciones en listas de Billboard. Su segundo álbum de estudio, Aura, debutó en las primeras posiciones a nivel mundial y contiene sencillos como Única y Vaina Loca. Juan Carlos Rodríguez Osuna Rosado es hijo de padres dominicanos y nació en San Juan, Puerto Rico, el 13 de marzo de 1992. Su padre fue un bailarín durante tres años, el cantante Víctor C. A los tres años este murió de su madre, no pudo mantenerlo por problemas económicos, vivió gran parte de su vida en, con su abuela. De pequeño, la ayudaba en su negocio de accesorios para el cabello en Río Piedras. Desde temprana edad, tuvo pasión por el género urbano y a los 12 años empezó a componer canciones. En 2010, se mudó a Nueva York, donde vivió en, con familiares en Washington Heights. Durante tres años en busca de oportunidades en la industria musical. Sobre su estancia comentó que la vida va muy rápido ahí, demasiado rápido, más rápido que yo, y creo que nadie puede ir más rápido que yo. A su regreso, se enfocó intensamente en la música. Inició su carrera musical en 2012, inicialmente bajo el nombre de artístico de J.O.S. y eventualmente optó por usar su apellido como seudónimo. Ese año debutó con la canción Imaginando. Antes de ganar popularidad, trabajó con los productores, los de la NASA, Musicólogos y Jiménez. Durante el 2014 publicó en redes sociales canciones como No Me Eche La Culpa, Mírame y En Otro Mundo, con el fin de ser contratado por algún cazatalentos. El mismo año firmó un contrato con Golden Family Records que le permitió afianzar su carrera musical con el lanzamiento de su sencillo Si no te quiere. En 2015 lanzó canciones como Si tu marido no te quiere y no quiere enamorarse. Luego de colaborar en la ocasión, obtuvo mayor reconocimiento ya que se convirtió en el primer sencillo de trap latino en alcanzar éxito internacional. Unos meses después, también colaboró en el remix del MIMO, realizó conciertos en Europa y varios países latinoamericanos. En 2016 se convirtió en el artista latino más buscado en Google y uno de los más importantes de género urbano, y empezó a usar el apodo El Negrito de Ojos Claros para referirse a él. En una entrevista con Billboard dijo, nunca imaginé que mi carrera despegara tan rápido. Creo que mi música se vea conectada con el público porque siempre tengo una visión clara de mis canciones. Quiero que todos se identifiquen con mis temas y que todos formemos parte de él de alguna u otra manera. Estilo musical e influencia. La voz de se ca caracteriza por ser aguda, a veces la emplea para cantar baladas y en otras ocasiones para rapear. Ha comentado que le inspira en todo lo que sea trap como el hip hop, en bandas como Migos y Post Malone, al igual que en géneros latinos como el merengue y la música dominicana. A pesar de que está más centrado en el género urbano, ha dicho que su mayor influencia es el cantante dominicano de bachata Romeo Santos, el cual dice que hace música estática. Se distingue de otros artistas de trap ya que sus líricas no son tan explícitas sino que procuran estar sin vulgaridades cuidando la imagen de la mujer esto es debido a su pasión por la literatura y los géneros de balada y bachata durante su estancia en Nueva York fue bastante influenciado por bandas de balada como Sin Banderas y Camila y la banda de bachata Aventura también leía novelas de Pablo Coelho y Harry Potter Va a inspirarse al momento de componer. Aún así, no se opone a las líricas explícitas de otros cantantes. Sobre el contenido sexual de sus canciones, ha manifestado que mientras mis letras no buscan ofender a la mujer, tampoco que la llamen como no les gusta. Son diferentes cosas que uno tiene que cuidar en el momento de difundir un tema. Se ha descrito como un típico boricua de sangre dominicana y ha expresado su interés de residir en República Dominicana al retirarse de la música. Está casado con Taina Meléndez, con quien tiene dos hijos, Sofía Osuna 2014 y Juan Andrés Osuna 2016. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.